You better run, you better do it, you can. Don't wanna see you black, to be a mature man. You wanna be the better do it, you can. So be it, but you wanna be fake, yeah, just be it, be yeah. No se trata de un video de Michael Jackson en sus inicios, no, su nombre es Sebastián Suárez, un adolescente de tan solo 16 años, oriundo del cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, quien con su privilegiada voz ha cautivado a cientos de miles de personas en las redes sociales. Todo empezó aquí, en la cancha de la unidad educativa Pueblo Viejo, donde él estudia, cuando el pasado miércoles 1 de junio realizó una presentación cantando como su ídolo durante un programa por el Día del Niño que se desarrolló en la institución. En medio de la algarabía que generó tras la combinación simultánea entre su voz y los pasos de bailes característicos del rey del pop, sus compañeros lo grabaron con sus celulares y luego compartieron los videos en sus cuentas de Facebook, Instagram, TikTok y estados de WhatsApp, los mismos que no tardaron mucho en hacerse virales. A partir de ese momento la vida de Sebastián cambió y ha dado un giro rotundo, pues ahora todo es diferente, aunque en un principio ni siquiera él se lo creía. En primero este como que me sentía un poco extraño porque salía a la calle y me miran como dicho raro. Y entonces ya dicen, o, o dicen, ah, ahí va el niño el que canta como Michael Jackson o, o así. Y, y este la verdad lo tomado normal porque yo pensé o no sé, puede ser que cualquier rato ya todo se pare Y, y ya todos queden, ah el chico el que canta con Michael Jackson ya está ahí no me queda Pero por lo visto como que voy avanzando más, más y más En el colegio se ha vuelto la sensación no solo entre sus compañeros Sino también entre los docentes, quienes reconocen y admiran su talento Y están dispuestos en aportar con lo que esté a su alcance para que él pueda alcanzar su sueño Ser un cantante, un solista y llegar a grabar con grandes artistas Pero la pasión de Sebastián por Michael Jackson No es reciente Sino desde que era apenas un niño Así lo cuenta su madre Quien también se ha visto sorprendida Por el momento que vive su hijo Desde cuando era pequeño 6 años, 7 años más o menos Ya ponía las canciones Y de ahí bailando, bailando Ahora recién hace como dos años Por ahí Y lo que salió ahora fue lo de la lo de la escuela, que grabaron y salió al aire todo. Pese a que este talentoso pueblo vejense es menor de edad, a su corto periodo de vida ya sabe lo que es trabajar entre el sol y la lluvia para conseguir el dinero de forma honrada y ayudar en casa, pues proviene de una familia humilde, donde los recursos y las condiciones son limitadas. Y a veces sí me llevan, como dice así, de oficial, así a trabajar en que de construcción, o a veces a la carbonera, o a veces a, así a, a coger maíz... Además, también trabaja para tratar de comprar de a poco las prendas de vestir que usaba su artista favorito y también poder tomar clases de canto, pues nunca las ha recibido, pero aún así su voz es excepcional y cautivadora. Sebastián es un adolescente como cualquier otro de su edad, pero que ahora vive momentos de reconocimiento y fama, por lo que necesita ser apoyado y guiado de la manera correcta para que pueda explotar su talento, conseguir sus anhelos y ser un ejemplo de inspiración y superación para muchos jóvenes que como él están cargados de ilusiones, sueños y metas por cumplir. Milo Domínguez, TC Televisión. Still a slept way. Something dispersed in my ears. But you were not alone. I can give it to you. Though you're far apart, you're always in my heart.